Oscar Quiroga, Quiroga, Quiroga, Quiroga, Cañada de la Cumbia. Oaxaca, Mex, me, me, Mex, Mex, Mex. calor México Mientras haya sol Habrá luz Mientras habrá luz Hay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Igualita el sol Dame más calor Que me siento bien Dame más We are.